Pues es el momento de la sección Flores para mi Casa con Javier de Floristerías Mayo. Ya lo tenemos aquí, además eh, viene hoy con. Sí, uh... mira, aquí te traigo unas <risa> un, flores. Un... Flores para mi Casa. Flores para mi Casa. Como las, las damos a los, nuestros clientes. Uh -huh. Hoy hemos traído un paquetito de margaritas, dos paquetitos de, de paniculata y un poquito de verde de eucalipto. Que ahora vamos a ver qué vamos a hacer con ello. Exactamente, pero bueno, antes de, de nada, un poco atraco, pero nos gustaría saber. Después de todo lo que hablamos la semana pasada, hace 15 días, perdón. ¿Cómo fue San Valentín? San Valentín ha sido espectacular. Tenemos que dar gracias a todos los, los clientes porque ha sido, ha sido, ya digo, espectacular. En nuestra página web se ha, nos ha desbordado los pedidos, eh, no dábamos ya más abasto, han salido una cantidad impresionante para toda España. Ya has visto, ah, que dijimos que, que lo teníamos que hacer un día también, en nuestras cajas que vienen perfectamente sí. preparadas para mandar todo tipo de arreglos, arreglos que encuentran en la página web desde corazones, arreglos un poco diferentes distinto, a lo que damos ¿no? normalmente, corazones, eh, emoticonos, por supuesto el larguiño y el sí. beso, es lo que ha triunfado estos días. Y bueno, pues todo este tipo de, de, de eso, con sus complementos, bombones, vino, que peluches. hemos vendido un montón, peluches, bueno, de verdad que ha sido un escándalo cómo ha funcionado nuestra web, no eh, mayoflor.com, recuerdo, porque de verdad, además con la satisfacción, porque claro, es un volumen muy grande, y prácticamente ha sido nulas las reclamaciones que hemos tenido, esto ya es sí, pues, para ¿no? notas, sí, nota, nota, porque siempre para hay algún nota, problema con reparto, hombre, tal nada, nada. Nadie nada. es perfecto, somos humanos sí. y puede haber fallos, no sí. nadie, bueno. nadie quiere, ¿no? pero... La verdad no, es que no, no. estamos muy muy muy contentos, y aquí ¿También? en Salamanca igual, ha sido espectacular lo que es nuestra tienda de Madrid, pero ya te digo, la web es la que se ha desbordado. Pues una maravilla. Y ya saben que llevamos unos programas tratando pues, las cenas de, de Navidad, sí. los arreglos de, de, de las cenas de la Nochebuena, de la Las ferias, que hemos estado ferias, con la feria de los novios. La feria de los novios. Los enamorados. Los enamorados. Bueno. Y volvemos un poquito a la realidad, a nuestra ya. sección, Flores para tu casa. Sí, exacto. Y nos gustaría volvemos que volvamos a nuestros principios. A... Y dije, ¿cómo volvemos a nuestro principio? Pues volviendo a nuestro principio, con Flores uh -huh. para mi casa. Lo que la gente nos compra las es que antes nos compra esto: margaritas, nos compra clavelina, nos compra tulipanes, astromelia, que hemos hablado muchas veces de ello, paquetería en general que llamamos y la denominamos así: flores para mi casa. Y, y con claro, ellas. ¿Tú compras un paquete de, en este caso, margaritas? Margaritas, exactamente, con un poquito de verde y con dos ramitas que le hemos pedido aparte a nuestra florista en cada tienda de. Eh, paniculata Paniculata ¿Presupuesto de todo esto? Pues 7,20 que nos va a costar el paquete de, panic de, de margaritas Y 1,50 cada uno de esto Es decir, que con 10,20 euros 10,20 euros Hemos hecho el, el arreglo Pero no un arreglo claro. Fíjate que de piezas he traído yo aquí para hacer arreglos pues ¿Y vale. tú te crees que vamos a poder? Yo confío en ti plenamente <risa> en, ti, en mí no, pero en ti confío plenamente Lo primero... ¿Te acuerdas? Dijimos sí. conservante. Conservante Exacto. que se lo vamos a dar siempre uh -huh. con los flores para mi casa y que lo vamos a añadir en el agua. Ajá, antes de. Sí, removemos. Uh -huh. Bien. Y luego, acordaros que dijimos que íbamos a echar siempre un poco el agua para que cayera de una forma escanciada, ¿vale? Uh -huh. ¿Hay alguna razón en.? Sí, porque se nos oxigena, no se ves las burbujitas que se nos va formando. Aquí también vamos a echar un poquitín. Uh -huh. Y aquí también un poquito. Qué original el... Sí, he intentado traer cosas que no Distintas, hemos traído ¿no? normalmente. Aquí vamos a echar también otro poquito y le vamos a poner encima una vela flotante. Y aquí, a ver si no caigo nada de agua. Vamos a llenar esta frasca. Eh, son flascas que seguro que tenemos por nuestra casa. Sí, de una u otra. De, de las de aceite o de, de... que vienen con bebidas espirituosas. También. <ríe> bueno, pues todas estas cosas nos va a venir no, muy maravilla. bien para poder hacer esto. Ahora, con todo este material... Con todo este material, pues vamos a empezar a, a cortar, ¿vale? A es a saber, muy fácil, eh, quiero decir. No es muy fácil. No, no, eh... es muy fácil. Ya veréis, cómo Elegimos primero o vemos primero nuestras ramas, las observamos un poco uh -huh. y luego con el tiempo vamos a saber irlas manejando. Voy a empezar por coger las cabezas que me interese, con arreglo a lo que vamos a ir viendo. Vamos a hacerle siempre un corte al pie, ¿vale? Intentar que sea un corte al bies y si no uh -huh. vamos a hacerlo. Le quitamos las hojas porque te acuerdas que dijimos que era importante la limpieza. Y por ejemplo, esta la vamos a utilizar por aquí. Uh -huh. Voy a cortar otra cabeza porque este... Se me queda un poco flojo y otra de las cabezas, yo creo, de las grandes, de las que sean cabezas grandes. Una, dos y otra. ¿Limpiamos las hojas Limpiamos, de nuevo Limpiamos, sí, porque es que cualquier hoja que toque el, el agua puede tender a corromperse y es lo que va a hacer que duren menos, ¿vale? Ah, no. En este caso no lo hemos echado conservante, lo digo, sí. porque ya venía previamente echado. el agua casa. con conservante. Sí. Y vamos a utilizar una tercera porque este arreglo quiero que me quede un poquito como más pomposo, más lleno. Este que estamos haciendo ahora, concretamente, es el que vamos a poner de, en un centro de una mesa, ¿vale? Uh -huh. ¿vale? Tres tenemos ahí. Ahora seguimos con los complementos. Vamos a seguir primero con la margarita y vamos a poner... Vale, primero, nos... vale primero ponemos las margaritas... Exactamente, vale. y luego vamos a poner los complementos. Y nos han sobrado una, dos y tres, y tres ramitas que yo ya estoy colocándolas sí. a tres <risa> alturas diferentes, ¿vale? Y vamos a medir más o menos a qué altura con arreglo a este. Fijaros uh -huh. qué fácil es. Lo coloco aquí en una mesa y lo pongo con arreglo a la mesa para que, eso, siempre al bies, cortamos el otro también al bies, limpiamos lo que vaya a ir, puede, pueda tocar el agua, y lo metemos dentro. Con que esté tocando esa superficie el agua suficiente. Sí, su, sí suficiente, tenemos uh -huh. agua hasta aquí no hay uh -huh. problema, yo creo, ¿vale? Uh -huh. Vamos a ponerlo orientado. Muy bien. Y ahora todavía nos quedan... Otras, otras tres. Otras tres, por lo menos. Eh, tengo un problema. Vamos a ver. ¿sí? ¿Sabes cuál es? Que me van a sobrar piezas de aquí. al final... Sí, sí, sí. <risa> vamos a hacer una cosita. Este cachito lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos, vamos a, a desmenuzarlo. ¿A desmenuzarlo? Uh -huh. Sí. Vamos a co coger y cortamos las y vamos a colocarlos sobre el agua. Muy original, ¿no? Bueno, claro. original. Para... Y vamos a colocar toda esta cabeza sobre aquí. Claro, porque uno compra un ramo y yo no podía imaginar que fuese a dar para... para no, no, no. Como ves, todavía no se habría dado para, <risa> ya, ya, sí. para otra pieza más. Y encima te diviertes sí, sí, sí, te sí, y sí. creas. No Voy sé. a hacer una cosa. Con esta que me ha sobrado, esta cabeza también que me ha sobrado. Voy a añadírsela para que este nos quede todavía Imagínate. un poquito más frondoso. ¿De acuerdo? Un poquitín lo vamos a cortar un poquitín más para conseguir las diferentes uh -huh. alturas que queremos conseguir. ¿Vale? Y ya nos queda un poquitín más frondoso. ¿De acuerdo? Con este vamos a hacer lo mismo. Uh -huh. Este lo vamos a, hemos dicho en el centro de una mesa, el blanco. Uh -huh. Una mesa alta, yo lo pondría más bien. Este, en cambio, lo pondría este otro negro en una mesa bajita. Como la que solemos tener nosotros aquí, una mesa de centro. De, de... Este, su sitio adecuado, ¿sabéis cuál es? Me parece una mesilla, por ejemplo. Una mesilla. Ah, pues muy bonito. Buen detalle, Con sus velas pues me parece que sería un sitio muy agradable para ponerlo. Y romántico también. Exactamente. Ya vaya pasado San Valentín, sí. me lo vas a permitir? Vamos, vamos a ver, el romanticismo <risa> yo creo que no debe pasar nunca. Eso es. Vamos a colocarle unas margaritas de estas entre medias, pequeñitas, que nos van a dar un poco de juego aquí. Vale. Y otra más. Esta flor también es una de las que Aquí más aguantan, la no, más resistentes son. Margarita, no te esto tenemos casi para 15 días, Flor. Madre mía. A mí me asusta a veces porque es que los clientes te lo cuentan y dices, no, así no me va a funcionar a mí el negocio. <risa> Hombre, sí no, funciona, claro. Sí. No, la verdad es que muy bien, está muy contenta la gente, dura muchísimo. Y también te digo una cosa, y se lo digo a mis clientes, si alguna vez tienen un problema con algún, alguna tallo que no le ha resultado o algún grupo que no le ha resultado de, de flores que vengan por nuestra casa que nosotros inmediatamente claro. sin más, le vamos a entregar otro y también le vamos a preguntar el por qué, porque hay muchas veces que pueda ser por problemas error, de temperatura de, sea, de, sí, un, de, claro, un... y este último vamos a ver si puedo porque este lo tengo que limpiar muy muy bien uh -huh. para que me entre bien ahí lo vamos a meter en nuestra frasca y esto puede ser un buen detallín para un cuarto de baño, por ejemplo. Ah, pues sí. Porque no nos hace falta un arreglo muy grande allí. La frasca si es, es un poquito más, que ancha que más, más. Sí, más ancha mejor. Me ha gustado esta porque es muy bonita, uh -huh. pero tiene el problema de que es excesivamente estrecha. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a añadirle ya complementos. Volvemos a hacer lo mismo. Es que tenemos más aquí. Sí. Vamos a utilizar primero las cabezas. ¿Vale? Para añadirle... ese era el nombre, paniculata. Paniculata se llama la floresta. Estoy aprendiendo ya. ya... Estoy ya... Te estás haciendo un experto, ¿eh? Lo que me gusta de esta sección, eh, aparte del el color, es el, el olor. Sí. Una maravilla. Por lo menos es un olor fresco. Me gusta tanto el campo y es verdad. Eh. Sí, la verdad es que da... Vamos a ver, voy a coger aquí otro cachito, y con estos dos, vuelvo a hacer lo mismo, con estos dos que me han sobrado, uh -huh. es el que voy a utilizar para el, Más grande. el alto. Se lo meto directamente entre medias. Es decir que, si somos un poco hábiles, vamos y los vamos haciendo en conjunto, nos va a resultar muy fácil... Ah. Y además es eso, que podemos cambiar, podemos eh, ensayar lo que más nos guste, aquí y allá. El primer día nos saldrá un poco claro. más así, el segundo ya irá, iremos mejorando. Luego nos vamos picando y vamos eh, mejorando cada día más. Nos picamos con el amigo, <risa> con, la, con el vecino. Con... A, ver, a, ver, a ver cómo te ha quedado, tío. <risa> hoy. Claro, a ver, a, no sé. ver, a ver. cómo te ha quedado. Vamos a meterle un poquito de paniculata aquí, si nos cabe, porque ya dijimos que, es que esto era exageradamente estrecho. Pues sí. Nos aprovechamos de los para entrelazarlos sí. un poco. Vamos a meterle otro cacho. Perdón por el ruido. A ver, ahí, ahí está. Y ya tenemos o sea, otro arreglo perfecto para un baño, por ejemplo. Por ejemplo. Y por fin, vamos a hacer con este, vamos a terminar el, colocando, el... aquí es el más delicado, porque tienen que ser cabecitas ah. muy pequeñas, cortados muy pequeñitas, vamos a ir colocando unos detalles entre medias. Uh -huh. Ahí sí que has echado también, le recordamos, un poquitín de agua. Sí, también uh -huh. un poquitín de agua. Si el recipiente fuera un pelín más llano, pues igual digo, podremos, eh, nos da opción a que eh, tengamos más sitio donde ponerlo. Claro. A este claro. otro ya no le vamos a poner paniculata, solamente le vamos a poner paniculata a este. y este cachito que nos sobra se lo vamos a colocar a este grande aquí a la base que nos quedaba un poco pobre uh -huh. y con esto es el verde exactamente lo que vamos a hacer es ir cogiendo de esta forma fijaros cachitos pequeños uh -huh. y vamos a ir cogiendo solamente las hojas las hojas exactamente y la vamos a ir colocando entre medias para el, la parte del tallo que coge agua hacia abajo uh -huh. si sí, le dejamos un poquitín mejor pero no, un poco muy de poco. Tallo. sí, pero muy poquito ¿eh? uh -huh. muy poquito que si no tengo nada tampoco nos va a ocurrir nada, porque es que es muy bajito y si le dejamos mucho sí. no nos asienta bien porque van a ser siempre platos muy, muy llanos lo que vamos a utilizar para hacer este tipo de trabajo fíjate uh -huh. que, que arreglo más sencillo, pues sí. más divertido y luego estas otras ramas vamos a la toda, de... ¿no? aquí para terminar en, de decorar de este... para terminarle de dar fuerza a este arreglo. Uh -huh. eh, no sé si te sorprenderá o no bueno, que con tan poco sí, género hayamos la hecho que... un trabajo que... para, para, para. tan amplio. No pasa nada si se nos rompe alguna. Vamos a añadirle también unos cachitos aquí. Al más pequeñito, ¿no? Sí. A este, más bajito. también para unificar todo, uh -huh. toda nuestra casa, que quede unificada. Y además, no sé si te estás fijando, el olor que tiene. Sí, sí. El eucalipto, que es una sí. maravilla. A mí es que mmm, me encanta. ¿Ya el... hacía yo que me sonaba? Sí. Es una pasada, es una pasada. Lo del eucalipto es una pasada. Y ahora vamos a hacer terminar haciendo una cosita que lo vas a ver, sobre todo en este. Quitamos las que no nos sirven. Uh -huh. Y otro cachito más. Uno más y ya, y ya está. Bueno, pues una vez que eso, hacemos esto al arreglo bueno. para que coja vale. más, quede más ¿Aplitivo? esponjoso. Y con oh, esto, madre. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si retiramos un poco todo. Y vemos que con 10,20 euros... Tenemos... la casa, de la casa la entera. De una... Con arreglos pequeñitos, pero, pero muy agradables. Javier, lo ponemos por aquí. No sé si nos quieres presentar rápidamente sí, sí, sí, sí, una sí, sí. nueva planta de, de interior. Mira. Preciosa este año... También, roja, también. Hemos traído... Bueno. ...dónde iban a colocarse, ya dijimos más o menos dónde iban todos... ...esto puede ser una entrada... ...y ahora vamos a ver... ...vamos a dejarle espacio aquí... ...nuestro color, el color de la 8... ...sí... Vale, color ...siempre de... que puedo procuro hacerme este color... <risa> eh, ...¿cómo Cosa. se llama?... ...ciclamen... ...ciclamen... Momento. ...es una planta de invierno... Es ...nuestra planta para casa este, esta vez procede del Mediterráneo Oriental... ...es decir, de donde estamos, de toda la zona esta... Uh -huh. ...y... Eh, perdón, oriental, no, occidental, occidental. disculpa. En, la, en toda la, la zona donde estamos. Eh, eh, es una planta que se da, es un bulbo eh, eh, de la familia de las primacias uh -huh. y eh, se da sobre todo en invierno. Necesita una humedad constante, Con pero el, tanto el exceso de agua como el exceso de temperatura nos va a hacer que la floración sea mucho más rápida y se nos pueda llegar a marchitar. Antes. A partir de marzo, más bien abril, mayo casi, uh -huh. empieza ya no a, no a ver, tener casi flor y guardamos normalmente ese bulbo para el año que viene. Ah, se puede guardar para, para la próxima floración. Sí. sí, sí, sí. Una vez que eso terminará de tener, dejamos ahí un bulbo que está adentro y el año que viene seguramente nos vuelva a florecer. Pues, eh, muchísimas gracias. Muy bien. <ríe> Un lunes no, más. Va, gracias a vosotros. Sorprendidos, una vez más, eh, por todo lo que hemos podido... Hacer con simplemente un ramo de flores. Con 10 euros. Con 10 euros, <risa> eh, una maravilla. Eh, muchísimas gracias, Javier. No, gracias a vosotros. Te esperamos de nuevo en Floristerías Mayo, flores para mi casa. Ya saben, todo un no es nuestro mago, pero casi. Eh, Javier, en este caso, con las flores, con esta planta que nos ha presentado. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Ya saben que mañana, martes, aquí a la misma hora, a las nueve y media, la 8 Magazine, nos esperamos con más Salamanca. Muy buenas noches.